Córner para Urlingan, le va a pegar a ver quién le pega, le pega el zurdo. Y pelota que llega al lateral y es pelota para Burlingame. Muchas gracias, Gustavo Villarejo. Un saludo muy grande para vos y a toda tu familia siempre por alentar a la hora. Y al Triángulo. Que ande todo muy bien el jueves con, con Leo en los playoffs de Don Bosco. Se viene Burlingame a ver. Buena maniobra de Martín. Sigue la pelota en juego. ¡Pegale! ¡Pegale que está! ¡Pegale que está! ¡Le pegó! ahí. Y al córner. Córner para equipo. Se viene Martín Contreras. Juega para Chicho. Chicho que la deja. La va a tocar para atrás. Ahí está. Buena pelota. Corta. Ur... Corta JJ. Corta Burlingame, Traba. Que te traba en el medio. Ahora la recupera el zurdo. Y ahora recupera Jota y ahora recupera Burlingame y se prestan la pelota. Cinco minutos finales de partido. Está ganando la visita 2 a 1. Hay que decir que Burlingame está en mitad de tabla. No tiene peligro de descenso. Así que esto es córner para Burlingame. Y está bueno que empaten también. Ya lo juega Chicho con el remate. Y es pelota, es pelota para JJ, pide tiempo, pide tiempo JJ y ¿qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿Qué hacemos con el streaming? No tengo ni idea cómo va, porque esto, yo, el mío está tronado, este meme. Este ¿eh? Bueno, ahí están, a ver, acá están los jugadores del triangulito, ahí los vemos en primer plano. Estamos viendo qué pasa. Hay globos, celestes y blanco Porque se viene la tercera Qué año para la tercera, eh La verdad Un, gran, un gran campeonato Un gran campeonato para la tercera Del Triangu y hoy, y hoy salió campeón Mi amigo Pablo Mítolo, Salió campeón la séptima Del selectivo Le ganó a Unión Italiana 3 a 2, iba perdiendo 2 a 1 Un partidazo para el infarto y por suerte los chicos de la séptima del selectivo salieron campeones y le mandamos un saludo muy grande a toda la familia del selectivo a todos se viene un 2020 también para el selectivo veremos al selectivo le llegó el momento de usar bien, bien, bien la cabeza el esfuerzo le ponen, ganas también la verdad que sí, que se lo merecen la cabeza en usar y en elegir quién te va a dirigir, quién va a llevar las, las cuerdas adelante de la institución, porque pasión sobra, gente que tenga ganas de jugar también, pero tenés que, no es, menor, no es menor la elección de los dirigentes. Ustedes saben muy bien lo que nosotros opinamos, es una cuestión de valores. ¿Qué es lo que a vos te interesa? ¿Qué cansa cual. con decir solo que lo hacemos por los pibes? Luego después de demostrar con crecimiento con preocupación sobre el desarrollo social y la importancia que tiene el deporte en los pibes y además que cuando vos organizás un club que es una cuestión colectiva es más importante que de repente como dicen los chilenos, algún gallo crea que es dueño mientras tanto se viene Jota se le va y es saque de arco le saque de arco para el triángulo que se viene. Ya está a mitad de cancha con Martín. Va tocando. Va tocando Burlingame, Chicho. Martín. Quedan cinco minutos finales. A ver si Burlingame lo puede empatar. Llega la pelota al arquero. Y descansan las manos. Para con el pecho le da. Le da la mano, van tocando, hay que darle un poco de velocidad al ataque de Urlingham. Bien Martín. bien cortado por el acto, Bien cortado. Y médico, médico, médico. Última transmisión de la hora de Hurlingham 2019. Los esperamos a todos y a todas en el 2020. Se viene, ahí está. Y la tajada del arquero, impresionante. Impresionante el arquero de J. Y rompe Martín allá. Y la gente de Hurlingham Copa. Copa toda la tribuna porque se viene la tercera. Mientras tanto juega J. Viene con la pelota a mitad de cancha Urringal lo espera Urringal lo espera, ahí está, puede ser J. Y es la respuesta de Martín Está haciendo un gran papel Salimos con Martín Martín para Martín Juega Burlingame de vuelta. Va tocando en mitad de cancha. Para Chicho, Chicho para Leonel. Jota lo espera. Puede ser, a ver. Puede ser para Chicho, ahí está. Y llega, llega la mano del arquero. JJ ya no quiere más nada. Sí. Le dan la falta, le dan el tiro libre y le saca amarilla también. Es tiro libre para Jota. Este año ha sido un año fructífero para nosotros. 129.000 vistas. Cuánto escucha en YouTube, 129 mil vistas, impresionante 1300 suscriptores. Se viene mientras tanto el triángulo, ahí está puede ser Lionel, le queda a Lionel, ¿no? Ahora se viene la visita, bien, bien ganado por Lionel. Vamos, vamos, vamos, Burlingame. hay que mover la pelota a mitad de cancha, la tiene Martín, Martín para Lionel, juega el triángulo. Entra Diego, Diego Valera, ahí puede ser, a ver, ahí está, ahí está, va Diego, le queda la pelota, a todos remate, saque de arco para la Jota. Falta un minuto 55 para terminar este partido, el último de este año de futsal con el triangulito. Y seguimos con los números: 1300 personas que se suscribieron en YouTube, pero encontramos en la parte de análisis que en realidad permanentemente hay casi 4000 personas. Puede ser el tema: es que el 80%, o sea, de los que ven videos, no se suscriben. Claro que total, si igual lo miran y demás, pero es una cosa de loco. Después, el 80% lo mira por celular. Así que pongá la tecnología que pongá, la gente lo mira en esta cajita chiquitita, que se, a si querés pegarle a vos, ver. No, ah, bien, está bien. Le pegó Diego, Contrera, Diego, Diego Galera. Sí. El lateral para el triángulo. Vamos, vamos, vamos que no hay que perder, vamos. Se viene Burlingame, a ver. Jugada preparada, a ver. A ver de ahí. El remate de Leonel. Eh. Buen, buen, eh, buen remate. Buen remate. Por arriba el travesaño. Saque de arco, saque de arco para, para el triángulo. Faltan 55 segundos para terminar el partido. Está ganando JJ. A ver, a ver si lo puede empatar Hurlingan. Faltan 40. Con Diego Galera, vamos. Lolo. Lionel, Martín. Le dan la mano, sí. Tiro libre para JJ. 24 segundos. minutos para terminar. 20 segundos finales. Vamos que lo empatamos. Vamos que lo empatamos. Vamos que lo empatamos. Y es pelota para el triángulo. Vamos, vamos. 7, 6, 5, 4. Dale. Ahí está. Pegale. Penal. Penal. Estaba el penal. Re loco. Es la última transmisión, dame el penal. ¿Qué le dan? ¿El tiro libre ahí? ¡El VAR! juez, ¡El VAR! Bueno, tiro libre para Burlingame. Un segundo. A ver, a ver qué podemos hacer en un segundo... El agua, el, agua, el, agua, el, agua, el agua fría, el agua fría hoy es oro en polvo. Claro. Bueno, aprovechando que es la última transmisión del año, muchas gracias a todos y a todas los que nos ven, ¿no? Sí, sí. Y como más? yo siempre digo, la hora de Hurlingham crece gracias a la gente que está del otro lado, porque sin ustedes no creceríamos. Así que, muchísimas gracias En serio, eso de mi parte Ahora habla acá pero que está pasando gente Bueno, mi parte rápido pues esto ya se termina Si te gusta el ajedrez El viernes 22 En el Consejo Deliberante Va a estar haciendo una demostración Centro Mareco Centro Mareco es de Hurlingham Y es un gran maestro internacional de ajedrez Les recomiendo que averigüen Si no ni pueden ir a ver O jugar con él a lo que les interese. El tipo es un maestro de nivel internacional. Última jugada, a ver. A ver. Pégale, ahí está Hugo. Uh! Gana JJ. Y JJ festeja porque se queda la división C de Futsal AFA. Felicitaciones a JJ Urquiza. Este festejo, ¿dónde lo estás viendo? Por la ola de Durbin Deportes a través del streaming de Facebook. Ahora cambiamos y bueno, ¿qué <risa> lo vas a hacer? Esto es así. Somos así. Somos así. Así que vos estabas en tu casa y decías quiero futsal. No sé qué hacer. Es domingo. Bueno, hoy lo viste. Lo viste por YouTube un ratito. Ahora otro ratito por Facebook. Porque Facebook pintó que anda en este momento. Que no se corta. Esperamos. Bueno, muchísimas gracias. En serio, a todos y a todas, nos vemos en el 2020 con Vélez Futsal, con el triangulito y quién te dice que capaz con alguien más. Pero bueno, hasta el año que viene, muchas gracias. Esto fue y será siempre la hora de Hurlingham para los vecinos y las vecinas de Hurlingham, como siempre decimos. Bueno, yo ahora abandono el estilo de Federico del Gato Silvestre, de hablar así en, a los gritos. Yo digo, la verdad que ha sido un placer este, muy grande armar. Este, estaba mirando lo que decían. Ha sido un gusto muy grande, la verdad, la transmisión, buscarle la vuelta a cada transmisión, este, poder acompañar al triangulito, poder estar con ellos. Ha sido un año donde ellos han crecido muchísimo, donde salieron de situaciones muy difíciles de principio de año. Este, ...hasta lograr el mantenimiento en la categoría... ...pero además de eso, la calidad del juego... ...han tenido partidos con sus más, con sus menos... ...como cualquier persona, como cualquier actividad... ...pero en el caso del Triangulito han mostrado un crecimiento neto... ...todo este año... ...en general también es lo que vimos en todos los equipos de futsal... ...mucho mejor futsal de lo que vimos el año anterior... ...también al público, un agradecimiento muy especial... ...por el muy buen comportamiento... Es decir, en muchos partidos hemos tenido que dar vuelta a la cámara el otro año, no este año que pasó, el 2019. Este, y eso también es importante porque hace a la, a la difusión de la actividad el hecho de que la gente también se dé cuenta que las cosas suceden dentro de la cancha y no fuera de la cancha, que el espectador no es protagonista, no lo puede ser nunca. Y este año se notó una mejoría este, realmente en eso, los públicos se han portado mucho mejor. Con respecto a Vélez, ha sido un agrado muy grande poder seguirlos, haber estado con ellos, este, tratamiento de locos con todo el mundo, y como digo, que sea futsal, que sea lo mejor. Preocupémonos también por los chicos que juegan al futsal, de todos los equipos, preocupémonos, como digo yo, si terminaron en el secundario, si no, pues me interesa saber qué van a hacer de su vida. ¿Qué es lo que tienen planificado? Porque les deseamos lo mejor. Ellos nos brindan un espectáculo de maravilla. La mayoría de ellos, cero a la, no cobra nada. Este, así que por eso nos preocupamos, queremos saber qué va a ser de la vida de ellos. Y, este, y les deseamos lo mejor a todos los equipos de futsal, todos los cuerpos técnicos, dirigentes, familias, que en todos lados que hemos ido nos han abierto la puerta. Así que bueno, en cualquier momento nos volvemos a ver. Obviamente que esto no para, haremos otras cosas. Están las cuestiones culturales, están las cuestiones políticas, están las cuestiones artísticas. Así que este, nos seguiremos viendo. Gracias, eh. gracias por vernos, la verdad, a todos. Muchas gracias.